Decirles también mi compromiso con ustedes. Miren, si hay alguien que ha ido a San Martín o me ha acompañado, el COT y los ministros saben, en San Martín sigo siendo el Cristian, el máquina. Bueno, también el compromiso, que van a tener un vicegobernador. mi corazón explota de alegría de poder estar acá con ustedes, con la militancia, con los que recorren cada casa llevando ese mensaje que nos va a permitir ganar. Porque miren, si hay algo que hay que valorar en esta elección, y se los digo de corazón, es la militancia. más que nunca en la capital. Hablando de lo que hace Sergio en la provincia, de lo que hace Milo en la capital. Y lo digo mucho y valoro mucho lo que ustedes hacen. ¿Saben por qué? Porque algunos quieren gobernar la provincia sin hablar una palabra, poniéndose para la fuerza Bueno, eh, se veía mucha euforia ¿no? también mucha estábamos uforia. viendo a Marisa López la ministra de Hacienda, ministra de Hacienda también, también la estuvo, vimos ¿sí? a Mirto Ormeño, concejal por la capital estaban presentes, claro, referente Mirto Ormeño ¿Sí? Betty Muñoz eh, obviamente Daniel Palma que es el presidente del consejo Deliberante, estuvo también el presente allí Horacio Lucero, que es el secretario de gobierno de Emilio baistrochi mucha gente y además mucha militancia, ¿eh? mucho bombo mucho a corneta, mucho calor. Y carter. hace un poco de calor, parece, ahí también. Demasiado había calor. Demasiado calor, así le digo. Estaba, porque no es muy grande realmente. Estaban en encendido, encendidos, encendidos. Sí, sí, así que eh, Andino y Baestrochi deben haber bajado eh, dos kilos por lo menos anoche. Yo creo que bajé <risa> como cinco. <risa> por el cinco. calor que hacía. Claro. Sí, sí, creo que bajé como cinco. Claro, era un sauna. <risa> era un sauna, era un sauna. <risa> Del eh, calor. Sí, Bien. sí, impresionante. Bueno, Andino con Emilio Baestrocchi. sí. El gobernador Sergio Uñac, por otro lado, como lo vienen haciendo, no, se vienen repartiendo, no, para poder ir cumpliendo, para poder, claro, cubrir todas las, claro, para estar de capital. con todos los, los actos, con todos los candidatos. El gobernador Sergio Uñac estuvo ayer por Angaco, ¿eh? en Angaco, Exacto. bien. Allí fue a acompañar a los candidatos de Vamos San Juan, la suya Vamos San Juan, que él lidera, que está dentro de San Juan por todos, lo que era antes. Eh, el frente de todos, uh -huh. en todos los nombres que pa, para que la gente, es porque hay mucha gente a que todavía veces, sí, todavía lo, digo, no lo, lo que busca, va a ¿no? ser ese cuarto oscuro y la preparación y la capacitación ah, también sí. para las autoridades de mesa, ¿no? Todo va va, va ser a, ser complicado también, ¿no? Porque hay que aprender eh, este, lo, los frentes, ¿Sí? este, sí. y bueno. La verdad que sí, viste que ya vieron cuándo van a cobrar cada, cada una de las autoridades de mesa, claro. Diez bueno, mil pesos, ¿sí? sí, y la capacitación cinco mil pesos. Cinco mil pesos. ¿Mm? Pero además van a duplicar la cantidad de mientras vemos.